Hola de nuevo, soy Raúl de iPhone Digital y hoy voy a explicarte las nuevas funcionalidades que tiene la aplicación Mail o de correo electrónico en iOS 10. Veremos cómo anular suscripciones a newsletters o para que no nos llegue spam. Veremos cómo hacer filtros y también eh, otras funciones también muy interesantes que te ayudarán a gestionar eh, correctamente tus correos electrónicos. Comenzamos. Comenzamos. Vamos a ir abriendo la aplicación mail en nuestro dispositivo con iOS 10. En primer lugar, os voy a explicar cómo podemos anular las suscripciones a boletines de noticias, newsletters, para que no nos llegue mucho correo de spam o que sea de, de publicidad. Vale, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver este de aquí. En concreto, arriba a la izquierda tiene que aparecerte ¿eh? este mensaje, pone "Mensaje de una lista de correo y abajo en azul pone anular suscripción. Eh, le daríamos aquí y de nuevo nos aparece un mensaje para confirmar si realmente queremos anular o no la suscripción, ¿de acuerdo? en este caso voy a cancelar y lo importante de tener en cuenta es que no aparece en todos los correos electrónicos así que bueno si no lo ves pues no aparece pero en aquellos que sí que lo puedas activar o utilizar es una función realmente útil que veremos en la nueva aplicación de mail de iOS 10. Bien. Ahora os voy a explicar los diferentes filtros que podemos usar. Vamos a entrar. Como ves, aquí ahora mismo no tenemos aplicado ningún filtro, se ven todos los correos electrónicos, tanto los no leídos como los marcados con indicador. Pero si vamos aquí abajo a la izquierda, ves el iconito, activaremos los filtros. ¿Ves? En este caso yo tengo activado el filtro de mostrar solo los correos que no he leído y aparece aquí, solo este. De todas formas, voy a enseñarte los diferentes filtros que hay. Vemos que al principio hay dos opciones, una que son mostrar solo los, los emails no leídos, otro que pone con un indicador que hayamos nosotros marcado ese correo electrónico. Luego, más abajo hay otro apartado, eh, filtrar por solo aquellos que me hayan enviado a mí, o también podemos hacer aquellos que, bueno, hayan enviado a otra persona pero me hayan puesto en copia. Y la última opción que tenemos, también que es bastante útil, es... Poner solo los correos electrónicos que tienen archivos adjuntos. A lo mejor hay algún archivo que está buscando una factura, eh, alguna foto, etcétera. Y bueno, sabes que está el archivo adjunto pero no lo encuentras. Pues activaríamos aquí esta opción. Y ya eh, nos mostraría solo aquellos correos electrónicos con archivos adjuntos. La última opción está solo la de vista lista libre. Eh, una última cosa de las combinaciones de filtros que tengo que decirte es que realmente... Si marcamos dos opciones, por ejemplo, no leído y con indicador, lo que haría serían dos cosas. Mostrarnos todos los correos electrónicos no leídos, pero además también todos los correos electrónicos que tienen puesto el indicador. Da igual si está puesto como no leído o no leído. Vale. ¿Ves? En este caso, como he dejado el filtro de no leído y el filtro de marcado, de acuerdo, nos aparecen todos los correos electrónicos de ese tipo ves el de marcado con el apunto naranja eh, está leído pero me lo muestra en la información si quieres saber cómo se marca un a lo mejor un correcto, importante por pues lo que hacemos es lo deslizamos hacia la izquierda y le damos marcar con indicador de acuerdo luego también tienes otra opción que puede ser darle a más de acuerdo y puedes darle a responder, reenviar, marcar, notificarme, trasladar mensaje. Vamos a darle, por ejemplo, a marcar como no he leído. ¿De acuerdo? Y luego ya, una última información eh, muy importante que te puede ser de ayuda a la hora de organizarte tus correos electrónicos es el hecho de poder eh, gestionarlo y ponerlos en carpetas. ¿De acuerdo? A ver, quedó un poco rápido. Entramos en un correo electrónico y aquí abajo del todo nos aparece un icono con una carpeta. Le damos... ¿De acuerdo? Y aquí ya podemos elegir a qué carpeta lo queremos mover. Es una forma de poder organizar nuestros correos electrónicos que te puede ser muy útil. ¿De acuerdo? Pues estos han sido los consejos para que puedas gestionar correctamente eh, la aplicación de mail o de correo electrónico con ellos 10. Si te ha gustado el vídeo deja un like o suscríbete para tener más tutoriales y consejos sobre ellos 10. ¡Hasta la próxima!